¿Qué tal amigos de Enfocado TV? Soy Robert González, como siempre en algún punto de la geografía nacional. Precisamente en el día de hoy me encuentro en la provincia de San Cristóbal, en lo que es este municipio de Palenque, en su playa tan admirada. Esta playa que ven ustedes cómo se se sentazolas suben y bajan. Asimismito en el día de hoy el ministro de Turismo dio formal inicio a los trabajos de reacondicionamiento y remodelación de esta playa de Palenque. Toda una vida esta playa sin ser tomada en cuenta por las autoridades para poder lograr el remozamiento y el crecimiento y el desarrollo del turismo en esta zona. En el día de hoy el ministro dio formar inicio a estos trabajos. Vamos entonces a compartir con todos ustedes este contenido. Como siempre, recuerde usted suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciba las notificaciones. Y como siempre, ustedes y nosotros poder estar enfocados. Vamos a ver el contenido. Muy buenos días a todos, destacar la presencia de la representante del Presidente de la República en San Cristóbal, nuestra gobernadora Pura Casilla, para quien pido un fuerte aplauso, quien siempre se ha mantenido en defensa del remozamiento y la recuperación de Playa Palen. Destacar la presencia de un amigo hermano, que ha sido un fiel defensor y que da una muestra clara de que los intereses políticos, personales y partidarios tienen que quedar fuera para los momentos electorales y poner sobre la mesa los intereses de San Cristóbal y de, en este caso, Playa Palenque, el senador Franklin Rodríguez, para quien pido un fuerte aplauso. Le pido que se ponga de pie para que salude a su provincia. Bueno, muchas gracias al distinguido ministro. Tengo que ser breve pero corto, como dijo un diputado en una ocasión. Simplemente yo quiero agradecer al presidente de la República, a mi buen amigo Luis Abinader, al ministro de Turismo y en él a tu viceministra Patricia también, que no la puedo dejar, porque está aquí Patricia, ponte de pie porque se menciona mucho tu nombre, pero no sabes cuál es Patricia. ¿verdad? han estado constantemente con respecto a este llamado, pero también quiero resaltar la presencia de alguien que faltó aquí, aparte de la mejor gobernadora de este país, que es mi hermana pura, que es el Consejo Empresarial, que está aquí su presidente Blamindi, está aquí la Cámara de Comercio también, pido un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Sin dejar de agradecer, David, sin dejar de agradecer al Consejo de Regidores, que él que ha da dado permiso para que todo se haga aquí, aquí está su presidenta, las regidoras y los regidores que también, conjuntamente con la alcaldesa han dado un visto muy bueno a que se hagan las cosas decirle que simplemente si vamos solo llegamos rápido, pero si vamos juntos llegamos más lejos y mi rol de defensa de los representados de la provincia de San Cristóbal y de poner ante el ojo del Ejecutivo de las cosas que se necesitan ya vamos a impactar hoy la playa de Palenque, David tiene otras noticias muy positivas, que él se la va a decir ahora mi rol también es recordar que tenemos también en Ajayo, aquí hay un regidor de ellos, lo estoy mirando allí, que tenemos también, más adelante, la playa de los cuadritos en migua que tenemos la playa de Jaina, que ya David tiene otro anuncio, que debe decirlo el más adelante, eso no me toca a mí, y tenemos, lógicamente, la belleza ecoturística, que representa, Los Cacao, Cambita, Villa Altagracia, y los demás distritos municipales, que mi hermano David, mi hermano David, se comprometió, que una vueltica en helicóptero, por el lago de mucha agua para él ver algunas cosas desde ya. Por lo tanto, mi agradecimiento, de verdad, mi distinguido ¿no? amigo, mi hermano, por hacer realidad los sueños del municipio, el segundo municipio que más le aporta a grandes ligas peloteros que se formaron corriendo en esa playa. Y el compromiso que hacemos hoy aquí, y el compromiso que hacemos hoy aquí, no es simplemente que esto va a redundar en un desarrollo económico de los comerciantes aquí. Porque esta es la playa del sentimiento capitalino, como decía mi hermano Gustavo Lara. Y entonces también que vuelva a la construcción de muy buenos peloteros cuando tú anuncies lo otro que ya tú dirás en otro momento. Muchas gracias, mis honorables amigos y mi distinguido ministro. Y para que ustedes vean cómo es la cosa. Públicamente se cree que nos llevamos mal por un boche que él me dio. Pero vino conmigo en el mismo carro. Y me llamó desde ayer que venía conmigo. No le gusta gastar combustible. Quiero destacar la presencia de la jefa de este municipio donde nos encontramos aquí en Playa Palenque, Ángela Dipré. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Agradecer a Gabriel Español, director de Seistur, Patricia Mejía y Lorna, que se han embrujado en este proyecto para que sea una realidad. Nuestro alcalde, Yazar Guerrero, un fuerte aplauso para él. Y nuestro diputado, Gustavo, que habló en nombre de todos los diputados. Director de la Policía Turística, Minoro Maxunaga. Amigos de los medios de comunicación, personalidades de San Cristóbal, regidores, la presidenta del consejo que está aquí, que aunque Franklin la está enamorando, muchos piropos, no, no, pero políticamente. Ella ya me mandó a decir en un papelito que se ven en mayo que te va a dar lo tuyo a los regidores que están aquí de la capital, el vicealcalde del Distrito Nacional de Alcántara, que está aquí, amigos todos. Hoy es un día especial para el turismo, para San Cristóbal y para Palenque. Durante años esta playa fue olvidada, la erosión, el descuido, la ha puesto en condiciones que necesitaba de una emergencia. Y amigos como Franklin, Doña Pura, la misma Jenny Berenice, quien se comunicó conmigo para que regresáramos aquí a hacer una segunda vista pública, escuchar a la comunidad, a los empresarios, al clúster, lo hicimos en más de dos ocasiones. Creemos firmemente que el conversar, escuchar a la sociedad civil, a los comunitarios, a las asociaciones y a los clústeres es la forma de dirigir y gobernar los bienes públicos en esta época. Pero lo importante que ustedes tienen que saber es que en el Ministerio de Turismo hay una visión clara que se practica, es la transparencia, sobre todas las cosas. Yo no robo, no cojo comisiones, no se asignan obras a dirigentes del partido. Porque creemos firmemente que como generación tenemos un compromiso de no pasar desapercibido y seguir abriendo puertas. Cuando vinimos a esa reunión a la última vista pública me preguntaban pero ¿y qué pasó? Porque hace dos meses que se inició la licitación y yo les comuniqué se declaró desierto. Lamentablemente el último que quedó tenía un conflicto de interés y las coincidencias y los conflictos de interés en el ministerio de turismo no pueden suceder y se descartó como oferente para construir esta obra y en ese momento le solicitamos al clúster y a la asociación de empresarios de aquí de San Cristóbal, por favor que se pongan de pie que fueron o no veedores del proceso fue limpio y transparente venga por aquí explique por favor si fue limpio y transparente el proceso que usted fue veedor muy buenos días a todos eh, sobre todo señalar el llamado a la participación que se dio de, toda la, de todas las compañías de ingeniería de la ciudad de San Cristóbal y del país para que participaran en un proceso abierto y transparente. Fue un proceso donde todo el que tenía reunía las condiciones eh, tuvo la oportunidad de participar. Se llevó como, como, como debió ser y de verdad que es un proceso que nosotros eh, damos fe de que fue así. Pero sobre todo también quiero 10 segundos agradecer que en esa vista pública salimos premiados porque desde ahí comenzaron las acciones que hicimos un operativo sumamente amplio que pusimos en la playa en condiciones de comenzar a aceptar a los eh, turistas. Y eso también queremos ese gesto agradecerles. Eh, nos sentimos comprometidos con Palenque, con el desarrollo y de verdad muchas gracias. La Mindy Ruiz, presidente de la Asociación de Empresarios de San Cristóbal, estuvo ahí. La transparencia no puede ser solo un discurso, tiene que ser una práctica. No ir a programas de televisión y de radio a decir que la modernidad, la juventud, tener una ropa diferente y practicar todo lo que avergüenza a la juventud en el presente que se hizo en el pasado. Nosotros creemos firmemente en marcar la diferencia, todos juntos, sin colores partidarios y aunque no estaba en el programa por eso le di la palabra al senador Franklin, porque en realidad él también fue propulsor de que sucediera esta transformación aquí en Palenque nosotros creemos firmemente en la dignidad y el respeto de los hombres y mujeres que tienen 15, 20 y 30 años ganándose la vida en la playa de Palenque y bajo ninguna circunstancia íbamos a venir a sacarlos para dar una especie de privatización de playa muy por el contrario, le vamos a hacer negocios que lo vamos a convertir en pequeños emprendedores, le vamos a dar curso con Infotec y también le vamos a dar préstamo por Promipime y el banco de reserva que fue aprobado por el presidente de la república. A una tasa especial, nosotros entendemos que el turismo hay que llevarlo a cada rincón del país. El turismo es la industria de la felicidad. Tenemos que despertar ese espíritu emprendedor en jóvenes y adultos en nuestro país, llevar esperanzas, sueños y de la única manera que lo podemos hacer es dando primeros picazos como esto, transformando espacios públicos que están abandonados y arrabalizados para ponerlo al uso de los dominicanos, pero también para que los turistas que esté en la capital o en otro destino, puedan venir y conocer las hermosas playas que tiene San Cristóbal, sobre todo esta playa Palenque, que es un ícono en toda la República Dominicana. Hoy es uno de esos días en los cuales me siento orgulloso de ser funcionario público, una posición que es extremadamente difícil y honestidad, porque hoy estamos impactando vidas, hoy estamos trayendo felicidad a este municipio. Siempre le pregunto a mi equipo y sobre todo al al viceministerio de destinos ¿a cuántas personas se hicieron felices hoy? ¿dónde llevaron felicidad? y era mi tema en la alcaldía del distrito nacional qué feo y qué difícil es los seres humanos que se levantan cada día a criticar, a dañar yo quiero ser de la parte de jóvenes y adultos que cada día se levanten a promover, a innovar, a transformar y eso es lo que va a suceder aquí en Playa palen también tengo un compromiso con el alcalde, Eliazar Guerrero, y vamos a remozar la playa de Nizao. Y vamos también a remozar el malecón de Jaina por instrucciones del presidente de la República también. Le llegó la hora a San Cristóbal. Vamos a impulsar el turismo en esta provincia para crear oportunidades, empleos a los jóvenes de esta importante provincia. No simplemente tienen que venir los funcionarios y los políticos aquí en tiempos electorales. Tiene que haber una mesa de trabajo sin colores partidarios, sin banderías políticas, que trabajemos en cada detalle. Y desde hoy le pido a Patricia Mejía que con la gobernadora, encabezando la comisión, el senador y los diferentes alcaldes, hagamos una ruta crítica para que el Ministerio de Turismo en el próximo año invierta 400 millones en San Cristóbal. ¡Oh! Hablando del turismo, hoy puedo decirles que venimos del mejor mes de abril de la historia del turismo, del mejor mes de mayo de la historia del turismo, del mejor mes de junio de la historia del turismo, del mejor mes de julio de la historia del turismo, del mejor mes de agosto de la historia del turismo, del mejor mes de septiembre de la historia del turismo. Y hoy puedo decir, acabando ya de cerrar con números preliminares, que acabamos de tener el mejor mes de octubre de la historia del turismo en la República Dominicana. Y las reservaciones hechas al día de hoy están proyectando que vamos a tener el mejor último trimestre de la historia del turismo en la República Dominicana y que por primera vez vamos a tener un año que va a sobrepasar los 7 millones de turistas, terminando en 7.2 o 7.3, siendo la cifra más alta en la historia, 6.5 millones de turistas. es decir. Que el turismo de la República Dominicana está totalmente recuperado. Ser reconocido por la Organización Mundial del Turismo como país número uno en la recuperación del turismo en el año 2021 no tiene que llenar de orgullo a todos los dominicanos. Yo me siento orgulloso cuando viajo a España, a Estados Unidos, a Colombia y escucho cómo se habla de la República Dominicana. A mí me gustaría que ustedes lo pudieran ver y vivir como yo lo estoy viviendo. La República Dominicana está de moda. Cuando se habla de turismo, se habla de innovación, se habla de una pequeña isla que está en el Caribe, que ha roto los parámetros. Escuchar en Fitur del año pasado, en presencia del presidente de la República Dominicana, a la ministra de Turismo de España país donde llegan 80 millones de turistas al año, decir la República Dominicana es el faro a seguir en el turismo no tiene que llenar de orgullo a todos los dominicanos. Y yo quiero que aquí todos los que se sientan orgullosos de ser dominicanos se pongan de pie con un fuerte aplauso y los que se sientan orgullosos de ser de San Cristóbal y sobre todo de Palenque porque a partir de hoy... Unificados todos, vamos a transformar San Cristóbal en un destino turístico. Que Dios bendiga esta actividad. Con este primer palacio, el ministro de Turismo en compañía de la gobernadora, el senador de esta provincia, la alcaldesa y los diputados de esta zona dejaron formalmente iniciados los trabajos de remozamiento de las infraestructuras en esta playa de Palenque San Cristóbal. Con una inversión superior a los 95 mil millones, se dejan formalmente iniciados estos trabajos para impactar y cambiar la imagen de esta importante playa de Palenque. Pero vamos a preguntarle a la alcaldesa y a los vendedores de esta zona cómo impactaría esta obra en toda esta zona de la playa de palenque vamos a conversar ahora con la alcaldesa de este municipio de palenque de manera muy importante el ministro de turismo david collado en el día de hoy da el primer palazo para el inicio de los trabajos de remozamiento de esta importante playa alcaldesa qué significa esta obra para este municipio y usted como la jefa de este pueblo esta esta obra es tan importante ya que este pueblo tenía más de 10 o 15 años que no que no hace hacía una obra tan importante aquí en, en esta playa la playa de Palenque es el sotén de este municipio aquí eh, eh, genera muchísimo empleo y los la persona están eh, no encuentra qué hacer ya que de esto es que vive así que eh, yo le agradezco al ministro eh, de David Collado al, al presidente por venir a intervenir el pueblo de Palenque está de fiesta por, eh, por este tan importante proyecto. Excelente, Dor de Pasteles y Don Plín, aquí, más de 15 años dedicado a su negocio de manera formal y decente en este espacio. Julio César, ¿cómo se sienten ustedes en el día de hoy con el anuncio de estos trabajos de remozamiento de esta playa de Palenque? Bueno, nos sentimos más que satisfechos, ya que verdaderamente se acordaron de nosotros. sí Sí, tenemos un buen proyecto aquí turístico donde hay un rebosamiento tenemos eh, la ampliación de los paradores un muelle turístico y hay muchas cosas buenas ya que esta playa está entre una de las mejores playas del país y quizás por la poca atención no somos tan conocidos muy bien. Julio César, algo muy importante tu negocio con toda una vida aquí, ¿cómo ha sido para ti esta vida y cuándo tú has visto un apoyo de alguna de una autoridad a esta playa? Bueno, aquí han venido, hacen operativos de limpieza, a veces cuando hay un mal tiempo, se caen los paradores, si hay que limpiar la playa, pero verdaderamente nunca he visto un proyecto de esta magnitud. ...donde verdaderamente se habla de que esto va a dar un giro más de unos 100 grados. En el día de hoy se da formalmente el inicio de los trabajos de remozamiento de esta playa de Palenque... ...pero nos encontramos precisamente aquí con uno de los vendedores más populares y conocidos de esta zona... ...Gillo Almeja o Gillo Caché, como le dicen todos aquí en la zona. yillo ¿qué tiempo tú tienes aquí en esta playa de Palenque? Nosotros, yo aquí en la playa de Palenque tengo como 30 años trabajando aquí, dándole servicio al público al que venga y al público. Aquí en la playa Palenque queremos que Collado nos meta la mano aquí a nosotros los vendedores y a, y a la gente de la caseta aquí a ver si nosotros llegamos a, a progresarnos en algo más, adelantar algo más, porque estamos ahora mismo estamos en crítica. Y y yo en la playa ahora mismo nos sirve. Pero ya se dio formalmente el inicio de los trabajos, de, de lo que es el proceso de remozamiento y acondicionamiento de esta playa. ¿Cómo creen ustedes que va a impactar esto en la economía de toda la zona? Bueno, yo creo que nosotros queremos que la economía de la playa aumente más ahora, porque vino el jefe directamente, él vino especialmente a dar primer Picasso aquí en la playa del Palenque, especialmente para ayudarnos nosotros, los palenqueros y al que venga. Para nosotros darles un poquito más de condición a la zona. Porque la zona está ahora mismo, está desbaratada ahora mismo. Con los tiempos y todo. Gillo, esto que tú vendes, ¿qué es? ¿Qué, qué tú le ofreces a la clientela bueno, de aquí de la playa? Esas son las clientelas cómodas. Esas son las rompecolchón y las revive muertos. Para los hombres que vienen de la ciudad, medio de ¿ves? pero la ponemos en eso, lo ponemos en eso aquí en la playa Palenque. Muy bien. Gillo, ¿cómo se prepara eso? ¿Cómo se consume esto, Gillo? Bueno, aquí cogemos el cuchillo, pan. El cuchillito, lo abrimos aquí y eso trae una semillita que le llaman la, la rompecolchón esa. ¿No ves? De que usted se la bebe, se pone, se activa un poco ahí, va con otro ánimo a la casa, aquí, preparado con nosotros aquí. Muy bien, Gillo, yo, yo creo que luego de tus palabras y ver cómo tú ofreces este servicio a toda la clientela, hazle un llamado a la gente de la ciudad para que venga a consumir el sazón de Gillo Caché aquí. Sí, aquí tenemos el, el famoso el cabechito. De, de, de la almeja. Muchísimas gracias, estas son tus palabras sí. en el día de hoy. Señores, nosotros queremos hacerle un llamado a todos los que están viendo este reportaje en este momento. La playa de Palenque a partir del día de hoy inicia una nueva etapa, el proceso de remozamiento y rehabilitación de esta zona de la playa. Era esperado por toda esta comunidad, ustedes escuchan lo que dicen todos los vendedores aquí en esta zona. Nosotros concluimos en el día de hoy en este importante recorrido desde esta playa de Palenque. Nosotros escuchamos la opinión y todo lo que dicen ustedes. Como siempre, nosotros hemos enfocado recorriendo cada punto y lugar turístico de la República Dominicana y del mundo para poder llevar a ustedes informaciones súper interesantes. Recuerden siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Como siempre, colóquenle la campanita para que reciba las notificaciones. Porque mientras ustedes me están siguiendo, yo me quedo aquí con Julio porque voy a degustar un rico pastel y también los famosos domplines que prepara Julio aquí, todo venir a consumir estos productos. Yo concluyo con todos ustedes y lo dejo que ustedes no estén conectados conmigo que yo ahora voy a degustar los famosos domplines y los pasteles en hoja de aquí de Julio. Pero antes voy a probar uno del caché. Él dice que así. Tchau, viu?